Muy buenas a todos amigos de YouTube Hoy les traigo un video muy interesante Hoy les voy a enseñar Cómo actualizar su enchufe Éxico con la aplicación Con la aplicación Cloud Intelligent Vamos a actualizar este enchufe Y para eso vamos a pasar A nuestra aplicación que se llama Cloud Intelligent eh, lo, lo interesante que vamos a hacer es conectar nuestro enchufe para que pueda estar conectado a la red y poder actualizarse ya que conectamos nuestro enchufe ahora vamos a la aplicación para poder actualizarlo de manera correcta ya que estamos en nuestro teléfono no importa el modelo buscamos nuestra aplicación cloud incelec Y vamos a especificar el enchufe que vamos a actualizar. Y vemos que el que dice aire, interruptor, no tienen un punto rojo. Y este punto rojo significa que ese enchufe necesita actualización. Entonces, podemos escuchar para que veamos que si sí funciona ese enchufe. Le voy a dar para que escuchen como un clip. significa que funciona y vamos a darle dentro entonces automáticamente nos sale una nueva versión se ha encontrado y le damos a actualizar esto lo hace de manera rápida y se va a actualizar su enchufe inteligente con esto puede traer algunas mejoras, por eso siempre tienen que estar pendiente de actualizar su dispositivo para que pueda estar a la vanguardia de todas las actualizaciones que necesite ese dispositivo. No se desesperen, esto dependerá de la conexión a internet y como podemos ver, ya se actualizó nuestro dispositivo. Le damos a comenzar a usar y listo. Ya nuestro dispositivo está de manera correcta. Ahora vamos a hacer la prueba de nuevo para que escuchen cómo suena. Significa que nuestro enchufe sigue bueno. el enchufe el está funcionando de manera correcta. Hasta la próxima. Muchísimas gracias.